Yo no, entiendo, yo no entiendo una cosa, tío Que cuando estoy en altura Los de abajo me revientan Y cuando estoy... Eso es el pin Tiene que ser el pin o algo No sé qué será Pero algo tiene que ser, tío Porque si no es normal Yo cuando alguien está arriba Desde abajo no le puedo hacer nada Porque me revienta todo el rato Pero es que... Luego cuando estoy yo arriba Es al revés Saltas tú, eh, Juancho Juancho... No está. Juancho. Pues, saltas nuevo. Es saltas tú si es dúos Saltas Estaba tú. Fumando, tío. Ahí va gente, no sé dónde va. Si sí hay gente, ha caído gente ahí. Diferencia de llevar al gordo que a otro cómo se mueve, ¿no? Ay, sí Hombre, cuando quieras nos podemos turnar, ¿eh? Te coges el y yo el cáustico, ¿sabes? Para que no estés siempre con el cáustico, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Me entiendes? A mí me da igual ¿Sabes? Nos vamos turnando y ya está, ¿sabes? No, no, voy no, a poner el cáustico lo que lo llevo bien, ¿eh? No, si sí, yo lo llevo bien también, pero es para que, ¿sabes? Hola, ¿dónde vas? ¿Para ¿Afuera? No, no, estaba cogiendo el R99, voy ¿Hay gente aquí? Eh, sí, ahí había eh, No, a... allí dentro sí. Allí. Vamos. Rectifico lo que he dicho. Ah, oh, eso ha quedado estelar. Lleva la puta Mozambique, tío, madre mía. Mira, escudo azul. Gente, ya <risa> <risa> por el ladrado. Los dobles golpean dos veces. Está arriba. arriba. Sí. Creo que a todos. Aquí, pillada. Falta una, eh. Joder. Está temblando. Arriba. Mira que, este que, vendría... que tienes pity. Recargando mis escudos. Recargando. Se volaba no. Escudo eh. Cuida el... que te sube. Cargando mis escudos. El anillo se cierra en 45 y lo tenemos casi al lado. Perfecto. Atención. ¿Dónde está marca? No lo abajo, veo. Abajo. Ahí va, ahí va, ahí Joder, tío, ¡Qué cabrona. Hay una nueva parca ahí fuera. Damas y caballeros, buen trabajo. Acabamos con el pelotón. ¡Atención! El anillo está cerca y se cierra en 30 ¡Qué cabrona, Juancho, que no sabía dónde estaba, tío! Puta. Todo el rato corriendo de aquí para allá ¡Tengo un bote grande, eh! ¡Tengo un bote, grande, eh. <ríe> ¿Tengo un bote <ríe> grande! Vale, igual, que tengo pequeños, que Vale, vale, vale, toma dos más, que tengo seis ¡Es que en la Spitfire tienes varas para ir regalar! Bueno, ¡Buena, buena! Escucha, que tengo 86 de daño y tengo dos bajas. ¿Gente? Yo tengo 3, 339, tengo, cabrón. Yo 86 y dos bajas. Es que está la ha pillado blandita, la primera. Te ha dejado tibia esa, eh. Sí, sí, y la, y la médico también. Ha una hay una chicharra. Hay ¿eh? una chicharra, La médico también estaba blandita. ¿Dónde está? Amarilla. Amarilla, a ver qué te Mira da. Mira, amarillo, yo Vaya mierda la lombos Esto de balas de energía, tío que aquí. Hay gente aquí, eh, Juancho He visto balas de energía por aquí bajando Aquí tenemos gente, eh Espérate, no sabrás que hay gente cerca, eh Es que me ha parecido ir pasos, eh Espera Mochila, eh. Aquí hay una mochila. Tengo, tengo. Yo es que voy bien, voy a matar, ¿no? ¿Sabes? al abajo a ver si hay balas de energía, tío. Están ahí. Allí hay un pack de supervivencia. Tengo balas de energía, tío. Joder. ¿No tienes? Pocas. hay okay. Están looteando eso, ¿ves? Vamos, subo y vámonos. ¡Eh, por detrás! ¡Qué hijo puta! Me Opa, has visto disparado. Ahí, ahí, donde he marcado? ¡Ah, va... ahí! ¡Nos vienen, nos vienen! Me estoy curando, eh, Juancho. Cuidado, eh. La Gruai, tío, estaba escudo morado, eh. Es solo una herida ¿eh? Bueno, buena, buena. Sí, sí, la Gruai me la ha cargado, escudo morado. Invisible, es que el mirage está muy Roto, me voy a curar aquí tranquilo eh Juancho? Voy a curarme. Hostia, las rampas Qué bueno ¿Tiene energía esa, te Sí, la de arriba, sí Mira, G-Scout Y R-99, ¿sabes? Menuda, menuda la que le daba, esta. Sí, yo la que le daba a la... La guraita estaba con el escudo es? morado y la he reventado, eh. Lo que pasa es que me ha pillado la otra y ya me ha matado... Ha visto cómo me he escapado con este, ¿no? Me tiro el poder y me he escapado. Claro, es que este está roto, Ese sí, está mire. muy roto. Es igual que, que el Mirage, soy... eh. Igual que el Mirage. Ya. Juancho, salto sin eh. ver, eh. <risa> es que el Mirage está roto, igual, tío. Yo me voy moviendo por las casas y si me disparan, tío, pues tengo. Ahí hay gente, vamos, eh. Mira, mira, mira. Energía, Juancho, de todo. Cargador amarillo, creo. Ahí se han quitado. Es que aquí es mal paso, tío. Prefiero ir por la izquierda, eh, Juancho. ¿Cómo lo ves? ¿Por la izquierda? Sí, bueno, tienes la horizon. Es que aquí es una mierda, porque si no están arriba... Ven, no, vamos por aquí, que tienes la horizon. ¿Cómo se la ha he hecho? ¿Con una... ¿He ido por el lateral templa. Bueno, ¿cómo se la ha he hecho? Creo dando, que sí. están dentro, eh Sí, sí Tengo de sí. las granadas, eh Para que hacen, ¿eh? No me lo que nos vengan por la espalda bueno, Cuidado, eh Cuidado, pancho. Me ha tirado uno, eh. Juro, eh. Estamos matándolo todo, me lo parece. No han dejado tirar mi tripo de puta, eh. Normal, es que es normal. Mitas vida en el culo. Venga. Estoy lleno de mochilas esto, Juancho. Cuidado, eh, que me muevo porque quedan cinco pelotones. morada hijo de puta. Y yo tengo mochila amarilla, eh. Este tiene curas, tiene botiquines, es esos una, tienen. Te de... esto. Buah, tengo el morado. Voy. ¿Pues? Ese lo he rematado yo, que se estaba ahí con el idiota. ¿Cómo los enganchan? ¿Pero qué pasa aquí? Está esto lleno de cagadores amarillos, tío. Esto está a reventar, tío. Ya tranquilos a esperar, a ver, no que se cierre porque nos vendrá alguien. Es que la Spify, Juancho, te empiezas a disparar y. Ya estamos dentro del siguiente anillo. Yo qué decís, bombona este hijo de puta? Madre mía, serio de Yo tengo 6 y 4 botiquines. 4 Pardillo. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Está cayendo un pack de supervivencia desde baja órbita. Ah, vámonos, Templar. A ver, si estás haciendo escudos, mira, si todo madre. Otros. Pero, ¿cómo va esta gente? Si hay una rotura de la hostia, tembla. Sí. ¿Eh? ¿Cómo se cubría debajo de la esa? Le metí en toda cabeza, templa? ¿Cuántos llevas tú, cabrón? ¿Cuatro? Yo cuatro. Claro, claro. Llevo yo mil de daño. Y yo 762. Mirad, llega un duplicador. Vamos a engañar a estos pardillos. Enviando señuelo. No es que destino el poder si se queda el Languido. Se si queda en todo Cuidado, eh. Viéndolo salir con un señuelo. ¿Quieres ir al pack? Voy a ir. He dejado a mi señor ahí. Aquí hay un rifle de repetición. Aquí hay un cráter. Joder. Está... Está pegando, eh. Sí, vamos para adelante. Esto es. En el sí, pero cuidado, eh. Hay dos pelotones, falta otro, eh. Falta dos fuera que tiene que salir templar. Que si no se matan, entonces... No, ¿Está aquí la salida templar? Pero vas a ¿la matar primero. Sí. Okay, El otro está jodidísimo, eh. Ok. Me ha Ya la vida. Genial. Dos pelotones y estoy solo. Sin problema. coser y cantar. Joder. La has matado, ¿no? Que hijo de puta, Templa. ¿Cómo pegaban esto? Lo o sea, he dejado 190. ¿Qué a 190. Que le es que es increíble. O sea, lo malo que es una, tío. ¿Cómo pegaba, Templa? Espera, ¿eh? Joder. Le he quitado, fíjate, ¿eh? 80. 160, 160 le he quitado más. Mira, Aviste a uno. A dos, eh. Más visto. desplegados. Te engañé. Te engañé. ahí. <risa> Te engañé. Recargando escudos. Joder. Tu chapa, pero da igual, la, no tenía nada. La habla ha revivido, eh. No, porque no me han dado la baja. Ha revivido, ¿no? Sí. Está venido por la espalda no Vienen, va, se espalda. pegan, eh. A ver si los pillo. Espera que me cargue el poder. Espérate que se pegue, que cae una baja por lo menos. Eso pegado en que Sí. se parece que disparando cinco tíos ah tiene blockord voy a acercarme ya se han matado En algunos se reír, eh. El otro. A tomar por ah. culo a los dos, eh. A chuparla. Buenísima. Buena, hombre, esta tiene que ser mía. <ríe> Buah, es que la speed mira cómo me han dejado, eh. ¿Has visto, Juancho? Ya, Qué ya, grandes. Ya. El saltito ese que ha hecho para atrás ha fallado todo. En plan. Sí, sí, sí. <ríe> la, y la speed y no fallas, tío. ¡Qué buena partida, ya, ya, Juancho! Ya está, ya está. ¡Qué buena partida!